Hola a todos. Pleitos de viejas chismosas en el Alto Manhattan. Es el tema que voy a abordar en esta oportunidad. Saludos a todos los espectadores de nuestro canal. En esta ocasión queremos abordar un tema de vital importancia para la comunidad dominicana de Nueva York. En este pleito de viejas chismosas en el Alto Manhattan analizamos la preocupante apatía, divisiones y posturas poco constructivas que algunos líderes comunitarios han mostrado recientemente. Ahora queremos llevar este mensaje a un público más amplio para generar conciencia y fomentar la colaboración en pro de un futuro mejor para nuestra comunidad. Acompáñanos en esta reflexión y juntos... Hagamos un llamado a la unidad y al compromiso. En estos tiempos difíciles, la comunidad dominicana de Nueva York enfrenta una serie de desafíos que requieren una respuesta y enérgica unidad por parte de sus líderes comunitarios. Lamentablemente, hemos sido testigos de una creciente apatía, divisiones y actitudes más propias de viejas sismosas que de líderes comprometidos. Es momento de que estos líderes tengan un paso al frente, abandonen las diferencias y asuman una postura madura y colaborativa para enfrentar los males que nos afectan. La comunidad dominicana merece líderes visionarios y comprometidos Dispuestos a trabajar por un futuro mejor Más allá de salarios y sellos de poder Que carecen de significado real En lugar de alimentar divisiones y rivalidades internas Es fundamental que los líderes comunitarios dominicanos de Nueva York Se unan en un esfuerzo conjunto Para abordar los problemas que aquejan a nuestra comunidad La unidad fortalecerá nuestra voz y nos permitirá enfrentar desafíos de manera más efectiva. Es hora de que los líderes comunitarios pongan su atención a los problemas reales que afectan a nuestra comunidad, como la falta de oportunidades de empleo, la educación deficiente, la falta de vivienda asequible y la falta de acceso a servicios básicos de calidad, Aparte de esto, no hay ningún tipo de orientación ante los males que afectan y le esperan a nuestra comunidad mientras ellos están de chismosos. Estos son los males que debemos solucionar y no distraernos con disputas internas sin sentido, Asuntos personales que deben eh, ser vagos y no prestarle tanta atención. Necesitamos líderes que vayan más allá de buscar posiciones por beneficios personales La comunidad dominicana en Nueva York necesita líderes visionarios, Comprometidos con el bienestar colectivo y dispuestos a trabajar arduamente Para mejorar la calidad de vida de todos Es momento de dejar atrás el egoísmo Y pensar en el legado que queremos dejar a las generaciones futuras las últimas acciones y comportamientos han degradado la imagen y el trabajo de nuestra comunidad. Es esencial que los líderes comunitarios se esfuercen por reconstruir la confianza perdida, demostrando con acciones concretas su compromiso con el bienestar de la comunidad y su capacidad de trabajo en equipo. Trabajo en equipo, cosa que no quieren hacer. La comunidad dominicana en Nueva York Necesita desesperadamente líderes comprometidos Unidos y dispuestos a trabajar en equipo para enfrentar los desafíos que nos afectan Es hora de dejar a un lado esas divisiones y esos dimes y diretes Nuestros líderes tienen, tienen la responsabilidad de dar un paso al frente Asumir una postura madura y trabajar incansablemente por el bienestar de nuestra comunidad. Juntos podemos superar los obstáculos y construir un futuro próspero y unido para la comunidad dominicana en Nueva York. Es hora de actuar. Observen cómo se desgrana en nuestros ojos la comunidad dominicana en Nueva York. Miles y miles de los nuestros ya abandonaron esta ciudad. Nos espera un ataque desmedido con un aumento en la renta. Nuestros pequeños y medianos empresarios han cerrado casi todos Porque no pueden mantenerse de pies Y los llamados funcionarios electos no se hace uno de todos Un congresista que anda más buscando una cámara porque pende de un hilo Que haciendo el trabajo de unidad No se le ve acercarse a los líderes comunitarios Por el contrario se va a otras etnias Etnias que no nos van a favorecer porque no nos entienden la comunidad se ha llenado de fentanilo, de droga, de asalto, de violencia, de violencia doméstica y chismeando no se va a ningún lado y ahora tenemos algo peor, el transfugismo, gente que lo hemos visto bambolearse como si fueran columpios y se creen serios. Es hora de pensar, de dejar los chismes y de dejar atrás cualquier animadversión cada quien hace el trabajo como pueda, cada quien hace el trabajo de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a cómo puede hacerlo. Por eso en las guerras hay una figura que es el soldado desconocido. Hay miles de gentes que hacen un trabajo serio y honesto y no le pasan revista al pasado, sino que piensan en el futuro y en el presente. Se lo dejo de tarea. Dios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 el periodismo se basa en valores éticos y profesionales para ofrecer noticias veraces y contrastables. Es en este contexto en el que Econews Agency se posiciona como una opción sólida y confiable para aquellos que buscan estar informados sin sacrificar la calidad de la información. En Econews Agency,